Hoy nos encontramos aquí en compañía Alfaro con tres de los productos de Chauvet. Colorband T3BT, Obi 70 y Core Park. Nos encontramos aquí con Colorband T3BT de Chauvet. Una excelente lámpara a la que vamos a hacerle el unboxing el día de hoy. Como ven, es una lámpara de buen tamaño de la marca Chauvet. Puntos de 3 watts que iluminan a buena distancia un soporte rígido con tres puntos de anclaje para poner los clamps tenemos aquí la, la corriente entrada y salida si quieres puedes manejarla por DMX con el sistema que ves aquí si tienes un evento y quieres hacerlo por audio o con música como DJ puedes hacerlo desde aquí y hacer su programación o simplemente hacerlo por Bluetooth ya que ya tiene aquí el control para emparejamiento si lo haces por Bluetooth puedes tener también todo el acceso igual que en el DMX para controlarla en breve voy a mostrarle cómo funciona como les decía esta luz tiene unos puntos muy fuertes con reflectores led de 3 watts y vamos a ver a continuación cómo funciona ahí está el funcionamiento controlado desde el celular vía bluetooth podemos ponerle estrobo controlar la velocidad del estrobo buscar colores o simplemente dejarlo en varios colores para que haga un show aquí podemos dejarlo fijo sin estrobo y va haciendo el cambio de colores una excelente luz que funciona en cualquier lugar si la banda no tiene un técnico de luces puede utilizar el celular para hacer su show, a continuación veremos también los accesorios que pueden utilizar con esta lámpara. Ok, aquí tenemos otro de los artículos de Chauvet, el complemento perfecto para la color band y para cualquier otra luz de la línea de Chauvet o cualquier otra marca, se llama Obi 70, es un control DMX de luces eh, de la línea 512, tiene varios universos, tiene los chases, tiene para programar varias escenas, es un complemento de verdad muy bueno con la cual puedes hacer múltiples cosas igual que con el bluetooth del celular, el OVI 70 de Chauvet. La par de Chauvet. Puedes darle múltiples usos. Si quieres ambientar retro tu discoteca, puedes poner una bola de esas de espejo de cristal y con ella alumbrar directamente, ya que es un punto sin, sin brillo, es un punto mate. Que te ayuda muchísimo en ese tipo de ambientación. Por otro lado, también tiene el, la entrada para control de MX. Con la cual puedes hacer también múltiples shows. De igual manera, ponerlo eh, desde el piso hacia arriba para manchar una pared. O desde un tross hacia abajo para hacer escenas de teatro. Y lo más importante es que tiene un control remoto. Tiene un control remoto para hacerlo directo sin el control DMX. MX. Core Park de Chauvet. Todo esto lo puedes conseguir aquí en compañía Alfaro.